Hola, soy Rubén Díaz, uno de los editores y autores del libro Educación Expandida. Esta semana vamos a hablar de una escuela que podemos decir que ya no es lo que era y cuando terminemos vamos a alcanzar los siguientes objetivos. Vamos a tomar conciencia de que existe y siempre ha existido un discurso sobre la escuela y sobre la educación que desborda lo que entendemos como el espacio físico de la escuela. Vamos a revisar algunos ejemplos de movimientos o enfoques educativos que han apostado por una escuela más abierta desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XXI. Por último, vamos a pensar qué tipo de metamorfosis es esta que ha hecho que la escuela hoy sea distinta a la de hace 15, 40 o 100 años. Vamos a imaginar, vamos a crear un ser mutante, un ser imaginario que bien podría habitar hoy los espacios escolares. Quizás esta sea la clave eh, para entender por qué es necesario expandir la escuela. Estaréis de acuerdo conmigo en que si queremos enseñarle algo a alguien, al menos hay que tomarse la pequeña molestia de conocerle. Como no estamos muy seguros de dónde encontrar a este mutante, echaremos mano de la ficción. Empecemos.